Hola, mira, dos, tres. Voy a hacer un vídeo cortito y especial por la radicalización que está habiendo ahora mismo en la política, en la sociedad, en la opinión en general. Siempre se radicaliza en dos puntos: o eres cero o eres uno. Se convierte en un programa binario que a mí, pues, me gusta para empezar, pero después tiene más posibilidades. Tú puedes ser cero y tú dices, yo no tengo nada que ver con el uno. O tú puedes ser uno y dices, yo es que el cero me da muy gordo, porque es redondo. ¿Vale? Y ya está. Y dice, bueno, pues hasta ahí es un planteamiento muy simplificado cuando en realidad nuestro problema es real. Y cuando digo real, es que es de la recta real. Si hablo de la recta real, tengo que crear una recta que pase evidentemente por el 0 y por el 1. Yo digo, vale, pues pasa por el 0 y pasa por el 1. ¿Has visto qué recta más bonita? Pues bueno, ese problema ha cambiado. En lugar de, do de dos puntos, que yo tenía al principio dos puntos, claro, era muy difícil encontrar un punto común porque no había. No había nada en común, no había nada cerca de ningún punto, eran salteados. Es un problema lo que se llama en matemáticas problema discreto, ¿vale? De, de saltitos. Y sin embargo, ahora mismo tenemos un problema real, de la recta real, y por lo tanto ahora mismo tenemos un problema continuo, porque la recta real continúa. Y eso es lo que tenemos que plantear hoy en día, problemas reales. Aquí en esta recta tenemos infinitos puntos, sí, sí, infinitos. Entre 0 y 1 tenemos, por ejemplo, la mitad, que esto dice, pues bueno, 0,5. En una negociación entre 0 y 1 es el punto medio. Y dices, muy bien, pero a veces no, no funciona así. A veces uno tiene más representación que otra, o tiene más peso que otro por responsabilidades políticas. Y dices, pues bueno, pues aquí está el 0,75, o el 0,6, o el 0,7. Tienes muchos puntos. Y cuando he dicho infinitos, lo puedo demostrar porque entre dos puntos siempre puedo encontrar el punto medio. Y así eternamente. Por ejemplo, entre 0 y 0,5... Voy a, a coger el 0.25 y entre estos dos la mitad, y entre estos dos, la mitad y entre estos dos, la mitad, la mitad, la mitad y así hasta el infinito. Ahí con Jordi Hurtado y esta gente. Así que, señores, cuando queráis afrontar problemas reales, no vayáis a los dos puntos, no os radicalicéis, no convicéis el problema en binario, porque en realidad la dicotomía no existe. Estamos en un problema real y aquí tenemos infinitos puntos. Señores, sean responsables y usen la cabeza y las matemáticas.